DCIM nos puede ayudar en los procesos de búsqueda de comisionamiento eficiente en, en nuestro data center. Vamos a ilustrar esto con, con un ejemplo en el cual eh, vamos a establecer los criterios de comisionamiento de un proyecto nuevo que nos ha entrado, un servicio nuevo. En este caso tenemos una necesidad de incluir en la sala eh, datacenter DC1 cuatro nuevos servidores del... Eh, R710, vamos a meter una sectorización de negocio eh, de línea de negocio, en este caso financiero, o podría ser por cliente. Y tenemos otros dos factores que vamos a tener necesidades de dos subs de espacio y necesidades energéticas que estamos viendo. Se pueden establecer criterios adicionales, como estamos viendo. Un criterio podría ser si tenemos sensorizado nuestros armarios y el sensor de la parte eh, de arriba del armario está por encima de 27 grados centígrados no me lo des como alternativa al comisionamiento. Establecemos estos criterios de comisionamiento y lo que vemos son candidatos viables a estos criterios de comisionamiento que hemos establecido. Es decir, vemos una serie de racks en rojo que no cumplen dichos criterios. Vemos otra serie de racks en color verde en el cual se están cumpliendo todos y cada uno de los criterios. Y luego también nos saca eh, otra serie de, de racks en color amarillo, como es este que estamos enseñando, en el cual tenemos cumplimientos parciales, que en este caso es el espacio contiguo en, en us que necesitamos. A partir de aquí, una vez seleccionado nuestro candidato, este que, hemos, que estamos mostrando, eh, lo que hacemos es establecer un comisión, un proyecto de comisionamiento, y ahí, tras lo que va a hacer es generar todo este proyecto, así como desencadenar todas las tareas relativas al comisionamiento.